Lamentablemente un intento de fuga y la seguridad del centro desde la torre, tras una advertencia, eh, disparó contra los que intentaban fugarse, lamentablemente, y uno de ellos cayó abatido. El otro se fugó, eh, pero la policía y los agentes penitenciarios están detrás de ellos, están eh, en una búsqueda activa. Esas personas, aún preventivo, preventivo eh, eh, estaban siendo se le seguía un proceso por homicidio acompañado de otros crimen en este caso de el crimen de el robo con violencia y con armas eh, atraco verdad uh -huh. eh, la persona que murió es del sector de Moca Férrea, de Moca uh -huh. y la persona que emprendió la huida que se eh, logró escaparse se le seguía un proceso en Santiago por atraco y muerte. usted tiene los nombres de, de que se fugó y de la víctima eh... que es muerto. El que se jugó recuerdo se llama Adrián Andrés, que ahora no preciso el apellido, y el muerto, el que cayó muerto, eh, se llama Jesús de Nazaret Polanco. Lamentablemente, es una situación lamentable, ¿verdad? Eh, porque son cosas que no se quieren, hay una seguridad activa en el centro, eh, pero lamentablemente los hechos ocurrieron así. ¿Es cierto que, que el juzgado recibió un disparo? ¿Resultó herido? ¿vale? Eh, no, no. Por lo menos esa información no la manejamos.